Porque somos no violentos defenderemos esta postura la que creemos justa sin provocar pero firmes en nuestra posición firmes porque somos los muchos ya no somos los nadie somos los muchos y los indignados, aquí. A solidarizarnos con todos los compañeros que sufren esta fuerza bruta. Tenemos que empezar a gritar juntos, ¡no a la represión! ¡No a la represión! Es el diálogo el camino a seguir. No vamos a responder a ninguna provocación externa, porque tenemos clara nuestra posición, la tenemos clara. Vamos a trabajar en la no violencia, en el debate, en el debate, hacia un camino donde nuevos derechos y nuevas libertades se puedan expresar expresión libertad, libertad, la unidad de todos nosotros hará que sigamos un camino correcto, la unidad